Soy Lina y hoy les traigo un nuevo juego random al canal Chicos, antes que nada Quiero que dejen muchos likes si quieren más juegos random de este estilo en el canal Así que a ver si llegamos a 35.000 likes Que yo creo que vamos a llegar También si no están suscritos los invito a suscribirse Ahora mismo activen las notificaciones Para no perderse ninguno de mis videos y en la Van a poder encontrar una lista de reproducción con todos los demás juegos random, por si quieren ver un poquito más. Y que vamos a estar jugando, hoy vamos a estar jugando carreras, pero son unas carreras muy particulares. Porque son carreras en todo tipo de terreno, y tenemos que ir cambiando de zapatos, según lo consideramos, para poder intentar ganar la carrera. Así que... Vamos a ver cómo nos va. Vamos a comenzar. Acá comienza y que dice eh, cambia tus zapatos dependiendo de la plataforma. Ok. Ahora, por ejemplo, estamos en un lugar que es como ahí está, que era como una pasarela entonces teníamos que ir con tacones y ahora deportivas para correr. Bueno, antes, porque ahora ya volvió. Ok. Es fácil, por ahora, al menos. Porque solo tenemos dos opciones de cambio de, de pasarela o sea, de, perdón, de escenario. Entonces no hay que cambiar tanto los zapatos y siempre son los mismos cambios. Tipo de pasarela a el, el lugar este para correr Y viceversa Y ahora terminamos Se ve que le ganamos a la otra persona Que no sé si es una persona de verdad O es un robot O qué onda Pero estamos en el perfecto Por tres Muchas gracias Vamos a la siguiente ronda que... Ah, paren Tenemos un Podemos desbloquear una nueva skin Pero eso significa haber un anuncio Así que ¿saben qué? Lo siento, pero me la salteo Vamos a ver que nos toca en el próximo nivel Segundo nivel, tenemos tres zapatos en los que tenemos que elegir Ahora viene el barro, así que tenemos que intentar ir por acá Y ahora viene una eh, pasarela Así que vamos, ya estamos dejando atrás a nuestro oponente Vamos haciéndolo bien Vamos, vamos, vamos Ahora una pasarela Perfecto Ok, y ahora el barro Uy, que ahí habíamos, eh, nos habíamos puesto Ok, ahí está Ahí está, tardé en cambiar Ahí estamos muy bien, estamos llegando al final. A ver hasta dónde llegamos. Esa es la cuestión. ¿El perfecto por cuánto? ¿Por dos? ¿Por tres? ¿Por cuatro? ¿Por cinco? ¿Por seis? ¿Por siete? ¡Por ocho! Bye. Llegamos al final, ahí super divas ganamos la, la carrera y por lo que veo, cuanto más vamos avanzando, más zapatos se nos desbloquean, lo que significa nuevos escenarios. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando avanzamos un par de niveles. Tres horas después. Estamos en el nivel 8 y ahora tengo más cosas como para poder... Ir cambiando de zapatos Así que vamos a ver qué es lo que nos toca Nos tocó eh, las, Los zapatos altos, nos tocó unos para escalar Y nos tocaron las zapatillas Para correr, así que empezamos con los tacones Porque la otra chica está de violeta Y yo no, yo quiero violeta yo quiero violeta. Ok, vamos a ver qué es lo que toca arriba. Arriba toca correr. Uh -huh. A correr y ahora tocan los tacones. Ahí estamos. ¡Perfecto! Vamos otra vez a correr y ahora tenemos que escalar. Ahí estamos. ¡Perfecto de nuevo! Eh, estoy teniendo una muy buena puntuación. Así que creo que vamos a poder llegar bastante lejos. Llegamos al por 8 ya. Ok. Y ahora vamos y terminamos desfilando al final para mostrar cómo llegamos al perfecto por 8. Me encanta. ¡Qué buen servicio! Vamos al próximo nivel a ver qué es lo que nos toca. Nos tocaron unas que son como para volar. Ah, eh, son zapatos de ángel. Ok. Vamos con los zapatos de... ¡Ah! ¡Qué volás! De verdad. O sea, volás de verdad. Cambiar zapatos acá. Perfecto. Me tocó. Ok. Vamos a cambiar de nuevo. Bien. Ahora tenemos que volver a cambiarlos. Y ahora viene la lava, así que no me quiero morir y tengo que saltar. Justo vi como saltar las partículas de lava. Como diciendo, estuviste a punto de morir, amiga. Uh. Súper, súper cerca de morir. Ahí está, cambiamos y llegamos. La otra persona que estaba contra mí siempre queda atrás. O sea, siempre, siempre, siempre mi adversario queda muy atrás en comparación. Y llegamos al por 8 y lo terminamos ahí con, las, eh, con los patines. A ver qué es lo que nos dan acá. 20. Podemos ganar algo, algún premio, pero me tocaron 20, de a 20 diamantes todos. Así que mucho más premio no hay. ¿Y el próximo que son? Son zapatillas de bailarina, me parece. Quiero eso, quiero eso. Los quiero tener, de verdad. Lo quiero, pero ya. Nos tocaron nuevas cosas. Ahora nos tocaron la, nos toca la arena también. Así que vamos a tener que cambiar a arena. Uh, ahí estamos. Volamos y caemos en la arena. Perfecto. Y ahora tenemos que correr. ¡A correr, amiga! Ahí estamos, ahora a volar. Me encantan estos zapatos de ángel, literalmente. Vas volando por la vida. Ok, y volvemos a volar. Ahí estamos. Y ahora tenemos que correr. Bien, hasta ¡Oh! llegamos hasta el hecho otra vez. Estoy hecha una pro en este juego. De verdad, no siempre me, se me dan tan bien. Muchas veces termino como en el medio en esta clase de juegos. Pero en este estoy hecha una pro por alguna razón. Mira ese potencial. Nos tocó por primera vez la de bailarina. Así que quiero ver cómo nos va en esta ronda. A ver, empezamos volando. Y de acá tenemos que cambiar... Este es el escenario de bailarina. Ahí está, miren. ¡Ah! Y vas bailando Me encanta Soy fan Y acá tenemos que Uy, creo que ese lo hice mal Porque me salió ahí Como un damn <risa> Tipo mmm, Lo hice mal, de verdad Y me está alcanzando La otra persona Perfecto Genial ¿Por qué siempre A mi competidora Le toca Lo que Mi color Le toca el violeta ¿Por qué? Yo quiero ser el color violeta Por favor Ahí está Súper Llegué hasta el 6 por 6 no llegué tan lejos como pensé que, bueno, no como pensé, como quería llegar. Yo quería llegar al por 8 porque sí, obviamente quiero tener la mejor puntuación. Igual no sé para qué, porque me acabo de dar cuenta de una cosa, o sea, en este juego por, tenés un por 8, pero si real o, o por 6 o lo que sea, por ejemplo, ahora un por 6, pero si querés tener ese por 6 tenés que ver un anuncio. O sea, encima que me lo gano con mi esfuerzo y haciendo todo bien, no me lo das porque tengo que ver un anuncio para eso? Me estás estafando. Esos bastardos me mintieron. Esta es una combinación bastante interesante. Vamos a pasar de estar en una pista de baile a una montaña al barro. Ok, vamos a ver cómo nos va. Eh, empezamos siendo bailarinas y ahora tenemos que estar atentas porque se viene el barro. Ahí estamos. Lo hice bien. Volvemos a la pista de danza. Lo hice bien. La otra chica está bastante cerca mío. Ahí está, ahí la dejé atrás, un poquito al menos. Ah, ahora subir, perfecto. Y que viene, tenemos que bailar. Ahí está. Lo estoy haciendo bien. Otra vez la persona que viene conmigo se quedó atrás, como siempre. Qué raro. Oh, ese creo que no lo hice tan bien porque me salió ahí como una, una nota de tipo de... Mm, eh, no. ah. Y creo que... A ver cuánto va. Ah, que me quede en el por dos. Bueno, no era un poquito mal. Tal vez era... Bastante mal. <ríe> llegué, al menos llegué, ¿saben? Pero me quedé en el por dos. Otra vez abriendo regalitos que no me dan nada más que... Bueno, más que diamantitos. No, gracias. No quiero más nada. Y ahora cuesta más niveles. Antes en dos niveles cambiabas a una próxima bota. Ahora creo que son tres niveles los que tenés que cambiar para llegar a un próximo zapato. Vamos una nueva ronda. Ahora, de acá nos pasamos al barro. Ahí está. Vamos bien. Y ahora tenemos que ir al hielo. Ahí está. Y ahora correr. Perfecto. Ya no me pone ahí como un cambia tus zapatos. Que antes me apareció una banderita como para avisarme dónde tenía que cambiarlos. Ahora suponen que ya sabemos hacerlo solos y no nos lo dicen, ¿saben? Y es como, bueno, está bien, no pasa nada porque igual llegué al por 8. ¡Sí! Y ahora creo que en la próxima ya nos toca un nuevo zapato. Vamos a una ronda más. Nos tocaron las botas de lluvia, zapatos altos y para escalar. Ok, acá estamos en las botas de lluvia y está lloviendo. Me encanta el detalle de que también llueve. Cambiamos. Perfecto. Y ahora otra vez lluvia. Ahí estamos. Súper genial. Lo estamos haciendo bien. Ahí vamos otra vez a la pasarela. Ahora tenemos que escalar. Eh, creo que se nos lo hice también. De hecho, vamos a ver acá y cambiamos. Perfecto, ahora tenemos que esperar Recién ahora voy por por dos Porque creo que me, me lo tiró para atrás Porque me equivoqué en una Y me lo llevó hacia atrás, ¿saben? O sea que ahora llegué solo al por cuatro Por, por una equivocación que cometí Y es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme nos tocaron botas normales, sandalias de playa y nos tocaron tacos altos. Así que vamos a esta ronda. A ver, vamos acá. Tenemos que esperar y cambiar a tacos. Perfecto, bien. Muy bien, y ahora tenemos que cambiar a la arena. Perfecto, y ahora tenemos que volver a, a cambiar a los zapatos. Muy bien, perfecto. Creo que no pasa nada si te embarras un poco. De hecho, es preferible cambiarlos más tarde que temprano. ¿Saben? ¿Qué pasa si no cambias bien los zapatos? Por ejemplo, recién casi se me... A ver. Ay, van bajando la puntuación. Bajó todo, chicos. O sea, me bajó toda la puntuación por haber esperado y no haber puesto los zapatos en el momento. Pero que tenía como un por cuatro ya y me lo bajó a cero. No puedo creerlo, de verdad. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar ya mismo su like. ¿Qué están esperando? Suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. chao. Sure